Rápido, tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo si quieres conseguir la skin de Harley Quinn gratuita con este vídeo. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y es en el vídeo de hoy, chicos, quiero avisaros y quiero ayudaros con un tema de la tienda que ha aparecido nuevo y que puede ser peligroso. Así que, chicos, prestad atención durante todo el vídeo y no os perdáis ningún detalle. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? ¿Quieres conseguir la skin de Harley Quinn?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 y ya por último, coméntame debajo en la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. Una vez hecho todo esto, ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos. Al parecer, desde que salió la skin de Harley Quinn dentro de la tienda de Fortnite, como bien sabéis, llegó a la tienda hace muy poquito y además de ir con un pack añadido, podías comprar diferentes skins de la tienda que no tenían nada que ver con Harley Quinn. Varios jugadores han reportado un bug ...dentro de la tienda del juego, el cual después de comprar los estilos de una de las dos skins... ...tanto la de Harley Quinn como el otro pack... ...a posterior nos salía dentro de la tienda del juego que el pack nos valía 400 pavos de nuevo. Es decir, si ya hemos comprado el pack, pero aún así nos cuesta después 400 pavos... ...¿qué es lo que está sucediendo? Pues bien chicos, se ha reportado que hay un bug dentro de la tienda del juego... Y que a veces, aquellos que no le aparecían o que no tienen los desafíos de la skin de Harley Quinn... Es como que los compras o una vez ya los has cumplido los desafíos de Harley Quinn... Hay un bug dentro del juego que puedes volver a comprarlos y te vuelven a aparecer... Pero sin la posibilidad de cumplirlos, ya que los desafíos ni siquiera te aparecen dentro del juego. Es decir, tú compras lo que es el pack de nuevo... Y te gastas un total de 3100 pavos Pero ¿Vale la pena? ¿Ganamos algo con eso? Pues no chicos, no ganamos nada Es un bug que simplemente deberán arreglar muy pronto Y no Sé si van a devolver los pavos a toda la gente que haya vuelto a comprar otra vez el pack por los 400 pavos, ya que no ganamos nada teniendo ese nuevo pack de nuevo. Si los desafíos se autocompletaran con esos 400 pavos o fuera alguna manera de añadirnos algún tipo de ayuda para poder cumplir los desafíos, lo entendería, pero de esta manera es un error del juego. Así que chicos, si os aparece este error dentro del juego, comentármelo, comentármelo debajo de la sección de los comentarios y no no lo compréis por si acaso, ya que no sabemos si esos pavos van a volver a nuestras cuentas. Recordar también que en el vídeo de ayer estuvimos viendo un gameplay que se filtró totalmente verídico del juego que va a estar llegando muy pronto a Fortnite, es decir, lo que vimos en el gameplay de ayer es real. Un nuevo material llamado oro va a estar llegando al juego muy pronto y quién sabe si es parte del evento final o no. Así que chicos os recomiendo, ahora mismo os aparece una tarjetita arriba, podéis ir a ver el vídeo de ayer, pero si os interesa el vídeo de hoy, quedaros hasta el final porque tengo muchas sorpresas para vosotros. Dejando de lado el tema del book dejando de lado el tema de la tienda del juego, quiero hablaros hoy acerca de la skin que probablemente esté llegando dentro del juego muy pronto o quién sabe, quizás no llegue al juego, pero quiero enseñarosla de esta forma. Ya que ahora se ha estrenado la película de Harley Quinn como bien sabéis en los cines Y es que la skin del Joker podría estar llegando al juego de la mano de la skin de Harley Quinn en la tienda Además de ser una skin realmente muy guapa Creo que este fanmate merece la pena que lo vea todo el mundo Ya que es una auténtica maravilla el aspecto del Joker y el realismo que le han dado a la skin y es que tengo algo muy importante para todos vosotros Y es que chicos esto daría para otro vídeo Así que os voy a informar muy rápido acerca de todo lo nuevo que va a estar llegando Y quiero que prestéis muchísima atención porque chicos como bien sabéis Dentro de la historia del juego de Fortnite existen diferentes reyes, diferentes personajes que han sido o son superiores a los demás y que tienen algo que ver con la historia del juego de Fortnite. Pues bien, por ejemplo, nombremos a la reina del hielo, a el rey helado, a el prisionero que era el rey de fuego, al pirata por ejemplo que era el rey de agua. Pero todavía quedan reyes por llegar a nuestro universo, pues bien chavales Hace muy poco se filtró la skin De oro, una skin Que va a estar llegando para la próxima Temporada y que muy probablemente Se trate de la skin del nivel 100 De la próxima temporada del juego ha sido filtrada de una manera muy peculiar y además chicos quiero deciros que se trata de uno de los nuevos reyes del juego, el rey de oro. Con él va a venir de la mano un nuevo evento que probablemente sea el que vimos en el vídeo de ayer, el evento de las construcciones y de los objetos de oro. El material se va a estar convirtiendo en diferentes fases de oro y probablemente el rey sea el culpable. Así que chicos, os recomiendo que veáis todos los vídeos del canal porque no podéis perderos ninguna de nuestras teorías y ninguno de nuestros vídeos. Chicos, de corazón espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, reventad los like, suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!